¿Cómo estamos, gente? Buenas tardes. Ya estamos en vivo en directo en tu radio Renovado por Cristo. Mi nombre es Jorge Luis Lurita García, director locutor de Radio Renovado por Cristo. Hoy estamos en vivo. y tenemos una gran invitada en esta tarde. Es una propuesta musical, ¿no? De edición para nuestra vida. Yo creo que al, al final de este programa, ese es el objetivo del programa Tarde Renovado por Cristo. Yo sé que este programa va a ser gran bendición porque en nuestro programa tenemos una gran invitada de llevar el mensaje con buena música y con un buen contenido para edificar su vida a través de esta plataforma digital. En esta tarde yo tengo privilegio y presentar a una cantautora que viene desde México. Vamos a hablar sobre la Alma González. Ella es predicadora, es pastora, cantautora, escritora directora de la vida internacional, escritora conferencista internacional, cantautora, fundadora del Ministerio Profético Mujer, Sello, Perfecto, directora de la Fundación Hecho en el Cielo, Labor Social, consejera familiar, asesora gubernamental, empresaria, maestra de música y coros. Así que también, ella también es amante, esposa, feliz madre, y también es una fiel amiga, hija del Señor. Así que vamos a hacer el pase esta hora con un fuerte aplauso, a nuestra hermana, pastora Alma González. Pero antes de esto, vamos a decir a la barrita, que está contento, tan emocionado, está emocionado la barrita, presentarle con un fuerte aplauso a nuestra pastora Alma González. Se lo merece, se lo merece la pastora. Vamos a darle el pase a esta hora, siendo las cuatro y un minuto, aquí en tu radio Renovado por Cristo. Estamos en vivo a través de Facebook Live, a través de la radio Renovado por Cristo. Adelante, pastora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo Buenas. Están, Gusto estar en mi lindo Perú. ¿Cómo están? Bien, pastora, estamos con el clima del frío esta hora. Estamos con un clima, estamos en clima de invierno, con mucho frío esta hora. Buena pastora. Queremos saber quién es Alma González esta hora. Vamos a atender de nuevo a la pastora Alba González. Había una falla técnica, pero acá está de nuevo la pastora Alba González. Ahora sí, buenas tardes, pastora. ¿Me escucha? Los escucho. Tenemos un aire impresionante aquí en Durango, mueve cables, mueve todo, mueve señales, pero muy contentos de estar con todos ustedes en esta tarde. Es una bendición, pastora. Queremos saber quién es Alma González, esta hora. Bueno, pues, tanto que contar, ¿verdad?, y, redu y resumirlo en unos minutos, pero... Tenemos 13 años y medio pastoreando con mi esposo aquí en la bella ciudad de Durango, Durango, México, su casa. Muy felices y contentos de ser en esta ciudad, eh, como ya lo leíste, en diferentes facetas que el Señor nos permite poder bendecir al cuerpo de Cristo, a nuestra sociedad también, en, varias, en muchas naciones de Latinoamérica, Estados Unidos y Asia también tenemos la bendición de poder cubrir, pastorear, mentorear, una red de iglesias, y bueno, pues también trayendo este tema musical que vamos a estar hablando en esta en esta tarde. Ok, pastora, el, el nuevo sencillo que han estrenado es Sácanos a Libertad, ¿no? Vine Bea con Bani Muñoz, cuéntanos un poco, pastora, sobre ese tema. Sí, hace seis años escribimos precisamente Sácanos a Libertad. Estábamos en la festividad de Pesaj, o más conocida como Pascua, donde Israel es liberado de Egipto, el Señor lo saca con mano fuerte y mano poderosa. Entonces estábamos en la iglesia celebrando la festividad, hubo un mover increíble, la presencia de Dios se dejó, se lució de una forma sobrenatural. Cuando pasó mi esposo a dar la palabra, estaba hablando de la provisión, de la salida de Egipto, de los israelitas. Cuando literalmente, Jorge, en mi espíritu empiezo, soy trasladada al lugar de los hechos, al lugar de la salida, y en mi espíritu empiezo a escuchar claramente, sácanos a libertad, llévanos a nuestro hogar, ya que era el reclamo que Dios mandaba decir a Faraón, «Deja que mi pueblo salga libre para que me ofrezca y me adore». Y obviamente iban rumbo a su casa, rumbo a su tierra prometida, rumbo a su hogar. Entonces estábamos en esta festividad, a media prédica yo empiezo a sentir ese traslado espiritual impresionante. Eh, no suelo interrumpir a mi esposo en sus prédicas para nada, pero me puse de pie y tomé un micrófono, ya él sabía que había algo de parte del Señor que se iba a transmitir, y empiezo a cantar la canción con letra y melodía tal cual. Entonces, le empiezo a cantar, literalmente toda la iglesia nos sentimos identificados de esas esclavitudes que en su, en su momento cada familia, cada persona individualmente podían estar sintiendo. Entonces, así fue como nació hace seis años Sácanos a Libertad. Por años la vinimos cantando, compartiéndola de un celular al otro, pero este año, debido a la pandemia mundial que a nuestra generación le tocó vivir, mi esposo dijo, es el momento de que podamos sacar a, a, a la luz, a las naciones, esta canción que sabemos que va a ser de mucha bendición y bueno, fue que el Señor nos permitió poder eh, hacer visible y tangible, Sácanos a libertad. Amén, pastora, en verdad. su un nombre muy poderoso porque es Alma. Qué, qué, qué tremendo nombre, ¿no? Alma González, ¿no? Es un nombre profético. No, y eso es se se muy, muy sencillo, así que eres el primero que se le hace sorprendente. Sí un hombre tremendo, o sea, me llama la atención, Alma, ¿no? O sea, es un hombre poderoso, no es un nombre en común, es un hombre poderoso, pastora, la ¿verdad? Pónganos, bueno, no, pastora, sobre cómo es su ministerio, ¿no? Su llamado, que Dios le ha dado. Sí, mira, eh, yo soy músico desde los seis años. Crecí en una familia llena de músicos, cantantes, ministros, pastores, así que desde los seis años... Me he visto envuelta en el ministerio, me he visto envuelta en la música. A los 12 años le entregué mi vida al Señor y se le entregué en serio. Comencé a servir literalmente. Comencé a servir a los 13 años, comencé a ser conferencista en Estados Unidos, que era donde yo radicaba con mi familia de multitud de eventos juveniles, encuentros retiros, campañas evangelísticas, aniversarios entonces desde muy jovencita le entregué mi vida al Señor y empezamos a servir activamente, entonces de ahí continuamos avanzando nos vinimos a vivir aquí a México gracias a Dios eh, me casé con mi esposo y de ahí el Señor nos movió aquí a Durango, México donde pudimos fundar lo que ahora es la vid Durango, donde hemos estado pastoreando ya por 13 años y medio. Y bueno, como mencionaba al principio, servimos en diferentes facetas al cuerpo de Cristo y también envueltos en labor social y en algunas áreas empresariales donde damos cobertura a diferentes personajes de la ciudad y de nuestra nación también. Entonces es parte de lo que hacemos, parte de lo que nos desarrollamos ahora en este tiempo hemos decidido sacar las canciones que el Señor ha regalado a nuestra casa, a nuestra iglesia de altar, todas literalmente son las canciones en el altar, pero déjame te digo que la verdad es que el escritor es mi esposo, te mentiría si yo me las adjudico, o digo lo contrario, porque a veces me dicen, y esta cómo nació, y esta cómo nació. Digo, bueno, para ser sinceros, el autor intelectual es mi esposo. Literalmente está predica, predicando y se toman frases completas, principios completos. Un solo párrafo puede ser un fundamento que él, él dio dentro de su prédica. Entonces, sácanos a libertad, por ejemplo... Eh, él estaba hablando de eso del clamor de Israel que clamaban a Dios y en el cielo se escuchó su clamor entonces pues es lo que gracias a Dios hacemos aquí en Durango en México y en muchas naciones de la tierra y es nuestro deseo poder seguir edificando al cuerpo de Cristo a través de lo que hacemos Amén pastor usted le iba a decir ¿quién, quién colaboraron en la composición del tema bueno ya me dijo que es esposa pero sabemos quiénes sí. colaboraron, ¿no?, la composición del tema. Aparte de su esposo, ¿quiénes tuvieron la composición del tema? Eh, bueno, mi esposo es el escritor, él es totalmente el autor, y bueno, yo le ayudo ahí de repente un poquito nada más, eh, cambio unas cosas de adelante para atrás, y la música, arreglos, sí son totalmente algo que el Señor inspira a mi corazón. Y bueno, pues en esta ocasión, Sácanos a Libertad, se hizo la colaboración con Bani Muñoz. Sé que es muy conocido y muy querido en todos lados. Así que tuvimos la oportunidad de poder estar colaborando en esta ocasión con él. Y bueno, pues la canción la hemos disfrutado, ha bendecido muchísimo en este tiempo. Y sabemos que va a seguir bendiciendo muchos corazones. Amén. Otra pregunta más pastora que me llama la atención a esta hora, eh, queremos saber quién fue el productor del tema. Yo soy la productora musical de mi música, perdón la redundancia, pero eh, yo soy productora y bueno, en esta ocasión Bani Muñoz también trabajó como coproductor, que es con quien estamos trabajando ahora en todos nuestros temas musicales. Para la productora musical, eh, de lo que el Señor nos ha regalado, pues el Señor me ha dado ese privilegio de poder ungir en, en ello. Amén. Ahora, otra pregunta más, Pastora. Eh, de la canción, ¿cuál es la frase de la letra de la canción con la que más se identifica? Eh, yo creo que el puente. Yo creo que el puente, toda la canción me gusta. Toda la canción. Eh, tiene un contexto más allá de lo que superficialmente pudiéramos solo escuchar. El coro hace llorar, el coro es impresionante. Pero si me preguntas por esa, eh, la frase que más me pega, más me identifica, yo creo que es el puente, donde dice, soy tu hijo y hoy vuelvo a casa. Y Dios exclamando, Israel regresa ya. Yo creo que esa es la parte, la frase, que más me toca, más me pega y donde lloramos a grito abierto ahí definitivamente. Amén, pastor, qué tremendo, qué tremendo. Queremos saber también eh, sobre la producción, ¿no? La frase, ¿dónde fue el rodaje del videoclip? El videoclip todavía no lo hacemos, lo estamos trabajando. Sí, sí todos los planes, pero el lugar donde se capturaron las imágenes es aquí en Durango. Tenemos unas ruinas, unas zonas impresionantes. Durango fue, ha sido un epicentro dentro de la historia de México. Aquí vivió Pancho Villa porque fue de aquí, muy conocido. Entonces, tenemos muchísimas zonas muy hermosas donde se pueden eh, tomar esas provisiones pero sí, las fotos, toda la imagen es de aquí aquí mismo en Durango y pues aquí mismo se piensa correr primeramente Dios muy pronto el videoclip Ok, hasta la otra pregunta más ¿A ¿cuántos años conoció a Dios? Mira, nací en una casa cristiana una familia totalmente cristiana, tuve ese enorme privilegio Siempre crecí muy apegada a la iglesia y sinceramente me gustaba, sí me gustaba, me identificaba con Dios. Eh, creo que el Señor me dio desde muy niña esa, esa percepción por el Espíritu Santo, su presencia, el temor en el que fuimos guiados y educados, nos ayudó muchísimo, como dice la palabra, para no pecar contra Él. O mínimo, mientras transcurría mi vida, no alejarme de él. Pero a los 12 años, me topé por primera vez con un profeta, por primera vez en toda mi vida, hasta ese entonces, que el Señor me habló a través de él. Esa experiencia fue inigualable, fue sorprendente. Así que a los 12 años, yo le entregué mi vida al Señor. El 21 de noviembre... Del 2000 y algo. Yo le entregué mi vida al Señor, y pues desde ahí hasta aquí no nos arrepentimos. Es la mejor decisión que yo haya tomado: entregarle toda mi juventud duro y pesado al Señor. Amén. Pastora. En verdad, usted, es maestra de Raíces Hebrera, ¿no? Cuéntenos sobre este proyecto que tiene Raíces Hebrera. Cuéntenos su qué función que usted hace, ¿no? Sí, mira, eh, a veces son, esas puede ser, pueden ser a veces líneas un poco delgadas por la malinformación, la mala interpretación, el abuso que se hace al respecto. Se puede pensar, se está judaizando, no se está judaizando, qué está sucediendo. Pero la verdad es que es nuestro diseño original. La Biblia fue escrita en hebreo, totalmente los escritores son hebreos. Tenemos un salvador que es hebreo. Entonces, como iglesia hemos entendido que nuestra sede no es Roma, no son los papas. La verdad es que nuestra sede es Israel, con esa amplitud que Jesús vino a darnos para ahora hacernos aceptos también y pertenecer a esa Israel espiritual y bueno, en Abraham dice que ahora el padre de los de la fe, nosotros también somos ahora aceptados, somos ahora injertados. Entonces mi esposo y eh, yo, su servidora, somos una iglesia que estamos regresando a nuestras raíces, a las raíces de nuestra fe, totalmente basados en la palabra. Sabemos que el Antiguo Testamento no ha caducado, que el Nuevo no lo vino a caducar, Sino que precisamente dado a muchas malas interpretaciones de un texto original, no traducción de traducción de traducción, sino de textos originales, es que podemos ver verdaderamente la riqueza que Roma nos robó por muchísimos años. Así que bueno, mi esposo tiene una yeshiva también, en la que él es fundador de Yeshiva Eds, así se puede encontrar en Facebook sobre todo donde, bueno, se enseña desde abajo, se va desde abajo, y la gente empieza a ser edificada y bendecida después de pues, la mucha riqueza que hemos perdido por muchos años. Ok, pastora. Usted también es escritora, ¿no? Conferencista, internacional, cantora, fundadora del Ministerio Profético Mujer Sello Perfecto. Háblanos sobre el Mujer Sello Perfecto, pastora. El Señor ha puesto una pasión en mi corazón, por bendecir a las mujeres, y bueno, ya tuve la oportunidad de estar en Perú, yo amo Perú, me gusta Perú, oigo de Perú y yo siento que quiero comer chaufa inmediatamente, así que wow. bueno, ya me topé también con las mujeres de Perú, mujeres hermosas, fuertes, muy guerreras las mujeres de ahí, y bueno, el Señor nos ha dado esa pasión muy fuerte por bendecir y levantar a las mujeres, la mujer es la que Dios le asignó la tarea de edificar el hogar. Cualquiera dijéramos, ese es el trabajo de un hombre, no de una mujer. El hombre es el sacerdote, el hombre es el encargado de eso. Sin embargo, en Proverbios dice que la mujer sabia edifica la casa. Y si la mujer está bien, la casa va a estar bien. Si la mujer está bien, el matrimonio va a estar bien. Si la mujer está bien, los hijos van a estar bien. Si la mujer está bien, la iglesia está bien. Y si la mujer está bien, la sociedad está bien. Todo recae y depende de la identidad correcta de las mujeres. Así que trabajamos arduamente en que la mujer pueda tomar esa identidad, que la mujer pueda entender quién es en Dios, quién es y de quién es, a quién pertenece, quién la llamó. Una vez ella, sentando esas bases, sabiendo que en sus manos está edificar correctamente un hogar, la salvación es inminente, se prepara la generación para la venida del Mesías, y es ahí donde nuestros hijos pueden ser profetas, donde nuestros hijos pueden ser siervos a las naciones. Es la mujer la que asegura que haya generaciones, que siempre busquen a Dios. Así que es en lo que nos enfocamos fuertemente: eventos, congresos, conferencias, aquí, allá, lives en Facebook, en YouTube, por todos lados. Sabiendo que si la mujer despierta, se despierta una leona. Amén. Qué tremendo mensaje, pastor, en verdad. ¿Qué le parece si presentamos su música a toda la, la audiencia que está escuchando esta hora, esta entrevista? Vamos a presentar su música. A esta hora, este es Radio Renovado por Cristo. Estamos en un programa tarde con la cantautora Alma González, que está en vivo, en directo. Déjenos una palabra para nuestra audiencia, pastora, que están escuchando esta hora, sobre su música. Presenten ustedes su música y lo soltamos a esta hora. Amén, amén, claro que sí. Muchas gracias, Jorgito, por haberme permitido estar con ustedes, con toda tu audiencia, con toda la gente lindísima de Perú. Y les mandamos un abrazo desde su casa, Durango, México. Y bueno, sabemos que sácanos a libertad. Fue un clamor que Israel tuvo en Egipto debido a la opresión, la escasez, la situación que estaban viviendo. Sin duda alguna, por la pandemia del COVID-19, nuestra generación está enfrentando situaciones donde también es un clamor de nuestro corazón pedirle, sácanos a libertad. Así que esperamos que a través de esta canción usted pueda clamar a Dios por esa libertad. Y sabemos que seremos redimidos porque nuestra redención el Señor ya la escribió de antemano. Así que bueno, los dejamos con nuestra canción. Muchísimas gracias. Antes de ir, don ¿no, pastora? ¿En qué plataformas digitales la podemos encontrar? En qué redes sociales para que la gente vayan a buscar corriendo la música, a suscribirse a su canal, seguirla en sus redes sociales y buscar la música, ¿no? Que va a ser de gran bendición no para Perú sino para todas las naciones, porque la, la, las canciones van en, nación en nación a través de los medios de comunicación que somos nosotros, con expandemos, ¿no? Para que sean edificadas y lleguen a su corazón de cada persona. ¿Sí? Así es, Joquito. Claro que sí. En todas nuestras redes sociales eh, nos pueden encontrar como Alma González o al Adriel y Alma González, que es mi esposo, Adriel y Alma Oficial y Alma González. Estamos en todas las plataformas digitales también como Alma González, ahí la gente puede ser bendecida y edificada también a través de ello y YouTube igual. Adriel y Alma Oficial. Ahí está la canción. Sabemos que va a seguir reconfortando mucho los corazones y trayendo esperanza. Amén, pastora. También vamos va a escucharlo acá a través de Radio Renovado por Cristo. Ahorita mismo la vamos a soltar, la vamos a programar para que sean bendecidos a través de esta canción. Yo sé que esta canción va a llegar de frente a su corazón, de todas las mujeres y todas las personas que necesiten de Dios. Amén. Así que vamos a mandar saludos, acaba de conectar Camila, manda saludos, Camila de Tío Cinero. dice, qué bendición, otro saludo, dice, muy buena la entrevista, dice, le llevó el mensaje a Camila Cinero, que está viendo la transmisión. Así que, pastora, vamos a presentar el tema esta hora, antes de irnos, antes de irnos vamos a presentar el tema. Resultamos. Amén. sacarnos a libertad, es un buen tema tremendo, conjunto con Manny Míos Bueno, pastora, eh, antes de irnos Queremos que todo el mundo escuche Un mensaje que le daría A un referente de la música cristiana Que está iniciando ¿Qué mensaje le dejaría, pastora? En eh, Proverbios dice que Hablar al corazón triste Es como salir desnudos en la nieve pero cantar a Dios, más que ser una música cristiana, cantar a Dios es, una, es música que llega directamente a nuestro espíritu y nuestro espíritu puede alinearse al diseño original que el Señor nos ha dado. Es impresionante que una sola canción puede tocar las vidas, puede quebrantar los corazones, puede levantar al caído, puede tirar cadenas. De ahí que el, cuando el rey Saúl era atormentado por los demonios, le traían a un salmista, precisamente, que tocara. Y mientras él tocaba, Saúl era liberado de los demonios que lo atormentaban. La música cristiana, más allá de envolverse en una religión, envuelve a nuestro espíritu, restaura, conforta. De hecho, hay muchísima gente que no se proclama como tal cristiana, sin embargo cuando tienen mucha necesidad espiritual, es la música que escuchan, música que adora precisamente a Dios, porque cuando hay alabanza y adoración a Dios, es una plataforma perfecta y correcta para que milagros suceden. Así que sigue escuchando corazón. Ok, pastora, que Dios la bendiga, pastora. Este es de su casa y bienvenida acá a este programa de Radio Renovado por Cristo. Le esperamos cuando suelte el videoclip para poder presentarlo a través de nuestra plataforma de redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Estamos en todas las plataformas. Así que un gusto, pastora Alma González. Dios la bendiga y vamos a programar la música acá a través de Radio Renovado por Cristo. Es un gusto y muchas bendiciones. Hasta México, hasta Perú. Amén, amén. Gracias. Hasta la próxima. Así que Dios la bendiga, pastora. Amén.